A los sueños Esta noche he soñado Que bailaba muy pegado a ti Cuando me he despertado La humedad me inundaba a mí Luego de haber bailado He mirado la luna contigo me decías tengo frío y mis brazos fueron tu abrigo Y también hemos hablado, hemos hecho grandes proyectos Construiremos un nido y en él nos hemos metido Pero ya al despertarme sonaron todas las alarmas el sueño se desvaneció Me llegó una extraña calma Pero no importa nada El sueño se quedó en la almohada Llegaba la cruel realidad He olvidado el sueño No pasa nada Y también hemos charlado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 Hemos hecho grandes proyectos Y construiremos un nido Y en él nos hemos metido Y en él nos hemos metido Y en él nos hemos metido